Bienvenidos a Pildorías Informáticas, la informática fácil en dos minutos. Hoy vamos a ver cómo poner iconos en nuestras carpetas. Para ello voy a buscar Minion, pero si busco solamente Minion me encontraré con imágenes que no tienen el fondo transparente, con lo cual se vería un pegote blanco que no me interesa. Voy a añadir PNG porque PNG es un formato de archivo como los JPGs pero que contienen eh, fondo transparente. Es decir, que se encuentran muchas imágenes ya silueteadas. Para saber si el fondo transparente está aplicado Puedo comprobarlo si Google me muestra un fondo así ajedrezado. Botón derecho, copiar imagen, me vengo a la carpeta, botón derecho, obtener información y aquí selecciono esta vista en miniatura, edición, pegar. Voy a repetirlo a través de atajos de teclado. Voy a buscar una imagen de Frozen, PNG también, me voy a imágenes y voy a buscar, por ejemplo, una foto de Olaf como la que tengo aquí, botón derecho, copiar imagen, me iría a la carpeta y pulsaría comando I y aquí comando V, le doy a intro y ya lo tendría resuelto. Ahora vamos a ver qué pasaría si por ejemplo lo que queremos hacer es quedarnos solamente con la cara de uno de los personajes, no seleccionar la imagen entera. ¿Qué pasa si selecciono la imagen entera? Pues que copiaría la imagen, me iría a la carpeta, comando I o botón derecho, obtener información y seleccionando aquí la imagen y dando la edición, pegar, me encontraría con que el personaje se ve muy pequeñito. ¿Por qué? Porque gran parte de la imagen está vacía. ¿Qué haría en ese caso? Lo más cómodo es coger esta imagen y arrastrarla hasta el escritorio. Y esto, por cierto, es una forma bastante rápida de guardar las imágenes en lugar de hacer el tedioso botón derecho guardar como... Ahora abriría la imagen con la herramienta de vista previa y pincharía y arrastraría para seleccionar el fragmento de la imagen que me interesa. También podría ajustarlo con los tiradores, estos es de los circulitos azules. Voy a intentar ajustarlo lo máximo posible. Ahora iría a edición, copiar o comando C, otra vez botón derecho, obtener información, por cierto, para refrescar la imagen, uno de los trucos que existen, porque podría pegarlo, edición, pegar, y hay veces que no reacciona de forma inmediata, entonces lo más cómodo es seleccionar la vista en miniatura, darle a borrar, la tecla que está encima de intro, y ahora le doy a edición, pegar. Y ahí se me actualizaría. Y como podéis ver, la imagen eh, pertenece a este recuadro que había seleccionado previamente. Voy a hacer un último ejemplo usando una imagen de Dory, Baby PNG, me voy a imágenes y puedo encontrarme con esta imagen que es gigantesca, aquí me pasaría lo mismo, también arrastraría la imagen hasta el escritorio, haría doble clic, la seleccionaría, también ajustando todo lo que pueda esto, botón derecho, edición, perdón, copiar, haría una nueva carpeta, Dory, la selecciono, botón derecho, obtener información, selecciono la vista en miniatura, edición, pegar. Una vez que he terminado, ya puedo borrar la imagen que tenía aquí preparada. Para mostrar los iconos más grandes o más pequeños en mi escritorio, me iría a visualización, mostrar opciones de visualización y con este tirador podría hacer los iconos más grandes, más pequeños o... Eh, configurar la, la retícula además de ordenarlos por nombre, por fecha, etcétera, etc. Espero que os haya resultado útil y ya sabéis que si os suscribís al canal todos los días en Pildorías Informáticas la informática útil en dos minutos tendréis un nuevo vídeo así de interesante o más.